esta paralización de este, de este semestre eh, inicial y no estamos de acuerdo con, con una medida tan drástica en un momento como este. O sea, ¿cómo es que vamos a, a, a pedir una reivindicación que entendemos puede ser eh, bastante justa, pero perjudicando a la clase estudiantil que en estos momentos de pandemia, los más débiles, los más pobres, son los que resultan perjudicados porque son los que no tienen conexión de Internet. Ayer las autoridades le hicieron una propuesta, una propuesta realmente indecente. Ellos están pidiendo un 40% de aumento y le propusieron un 5% inmediatamente rechazaron esta propuesta y continuaron el paro. Vamos a escuchar lo que dice el maestro Arsenio Bretón, que es el secretario general de ASOPRO UAS, aquí en San Francisco de Macorís. Arsenio Bretón, secretario general de la Asociación de Profesores del CURNE, ASOPRO CURNE, en el día de hoy estamos informando a la comunidad docente del recinto UAS San Francisco, ...y a la ciudadanía que el paro convocado por FAPROAS a partir del lunes 8... ...continúa en el día de hoy de manera indefinida... ...debido a que las autoridades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...después de un proceso de diálogo que inició el, el mismo lunes... ...en el día de ayer lo que ofertaron a la Federación de Asociación de Profesores... ...de la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...fue un 5% de reajuste salarial y proponiendo quitarle el, el incentivo de, de 9 mil pesos de, del trabajo virtual. Por lo tanto, si observamos ese incremento salarial, solo serían 4 mil pesos, y solo de la virtualidad se perderían 5 mil pesos como ingreso, por lo que la Federación de Asociación de Profesores vio la acción de la rectora como un acto de injusticia. Eh, como un acto de intolerancia y un acto de falta de, de tacto en este momento para buscar una salida al reinicio de, del semestre 2021-1. Por lo tanto, ratificando nosotros nuestras demandas, que vienen desde hace unos cuatro años, que es un reajuste o indexación salarial de un 40% para los profesores, mayor conectividad y atención en, en, en comunicación tecnológica para los alumnos, que los profesores jubilados les sea incrementado su salario base a 60 mil pesos y que los que ganan más de 60 mil pesos reciban la misma indexación de los profesores, eh, de los profesores activos, así como también eh, que los profesores que piden secciones se les garantice sus secciones eh, por el resto del semestre y mientras dura la pandemia. Esta lucha que tiene en un proceso de cuatro años eh, no ha sido atendido por las autoridades pasadas a la universidad ni por esta autoridad, que lo que ya se han dedicado es a gastar los fondos que le ha dado el presidente de la República nombrando empleados en tiempo de pandemia con la universidad prácticamente cerrada. Y los ahorros que se han venido eh, haciendo de 1.200 millones eh, mensuales por concepto de pago de viátricos a profesores, por concepto de viaje, por concepto de comedor económico, por concepto de gasto de detergentes y combustibles. Esos ahorros, lo que, que ascienden aproximadamente a 120 millones mensuales, lo que ha hecho es dedicarlo a contratar cientos de empleados en medio de una pandemia. Por lo tanto, la comunidad de los profesores del recinto ratifica el llamado a paro por tiempo indefinido hasta que las autoridades decidan eh, buscar solución en, en comunicación con el presidente de la República. Muchísimas Bueno, ahí está lo que plantean los profesores del la UAS. Hemos dicho, hemos mantenido la posición de esto, de que no deben ser perjudicados los estudiantes. Buenos días, hermano. Muy muy buenos días, José Manuel. ¿Cómo está? Muchas bendiciones. Gracias, igual. Te estoy llamando, José Manuel, porque el martes yo te llamé y te hablé sobre el hospital. Yo soy el tío del muchacho que tuvo el problema aquí arriba, en Los Chiripos. Y, y desde el lunes a la madrugada que lo llevamos hasta ayer miércoles, José Manuel, no ha ido un médico a verlo. Un muchacho que tiene un tiro en las piernas, tiene el hueso totalmente desbaratado, hay que operar de emergencia. Y nosotros, la familia, bueno, vamos a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano para sacarlo de ahí. En la operación sale ciento y pico de miles de pesos. Pero yo eh, te estoy haciendo esta denuncia, ve, porque quizá uno se fue, si uno lo logre. Pero ahí yo veo gente, José Manuel, que no pueden hacer eso. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Dónde está el cambio? ¿De qué salud que me está hablando, José Manuel? Hay que ir a ese hospital para todas las condiciones en las que están eh, la gente pobre, los infelices de este pueblo. Y no hay un médico, José Manuel. Ahí no hay un especialista. Hoy es jueves ya, ¿verdad? Sí, sí. Y no hay... es el, el que está encargado de eso es Antomachi háblese con pero, él pero no ha ido hemos hecho las acciones y nada solamente la enfermera y la pobre enfermera no pueden hacer absolutamente nada no ah. culparla yo pero entiendo entonces, que el, el el hospital ha retrocedido en esta en esta gestión todos manuel mira la educación como va mira la inestabilidad de precios que hay en demasiado problema en tan poco tiempo ese era el cambio que queríamos gracias a Dios, no me siento culpable porque no voté por esta gente bueno. buen día y gracias okay. esperamos que no que no nos arrepintamos porque entonces los, los, nosotros somos lo que vamos